Continuamos con el desarrollo de inecuaciones con máximo entero y valor absoluto. En el ejercicio anterior vimos el desarrollo del ejercicio número 15. El cual fue más o menos con un nivel de dificultad regular. El, el siguiente ejercicio, el número 16, tendrá un nivel más o menos por allí. Nada en comparación con el que se viene después en el ejercicio 17. Pero bueno, veamos. El ejercicio 16 es una fracción en el cual el numerador es una raíz cuadrada. Y por lo tanto será siempre positivo el resultado de una raíz cuadrada es siempre positivo y para que toda la fracción sea menor o igual que cero tal como dice acá el denominador tendría que ser menor o igual que cero pero ojo aquí no podemos darle menor o igual o sea solamente tendríamos que colocarle el denominador sea solo menor que cero el denominador tiene que ser únicamente menor que cero ¿por qué? porque si fuese igual a cero tendríamos división entre 0, lo cual en matemáticas eso no existe. En otras condiciones podríamos colocar menor o igual que 0. Pero en vista de que está formando parte de un denominador. Entonces le quitamos el símbolo de igual a 0. Bien, entonces el resto es eh, después de que resuelva esta inecuación, Tendremos que resolver la inequación que hace que la parte de adentro del radical sea mayor o igual que 0. Así es, entonces tendremos que intersectar esta inecuación, este conjunto solución con el conjunto solución de acá y así tendríamos el conjunto solución total y la respuesta a este ejercicio le llamaremos a esto el conjunto solución 1 y el de acá conjunto solución 2 en 1 entonces vamos a aplicar el teorema el teorema que lo tenemos en el sitio web este teorema, el teorema 7 dice cuando a es un número a entero y el mayor entero es menor que este número entero entonces x es menor que a o sea hay que quitarle el operador del máximo entero. Le quitamos el operador del máximo entero. Y nos queda simplemente esto. ya de el mismo modo aquí. Le quitamos el, el operador del máximo entero. Y se queda con esto. La parte de adentro y el menor que 0 Y así es como nos queda. En la inecuación 1. El máximo entero de x al cuadrado menos 2x menos 3. Todo, todo lo de adentro. Todo lo que está aquí adentro, desaparece al aplicar el teorema 7 y desaparece su, su operador de máximo entero. Y solamente nos quedamos con esta inecuación, una inecuación cuadrática que es muy fácil de manejar. De hecho, para poder resolverla solamente factorizamos con el método de la aspa simple. Factorizamos el 3 como dos factores, 3 y 1. Dos factores que al sumarse, menos 3 más 1, me dé el término de en medio, el término central, que es menos 2. Un coeficiente, menos 3 más 1 menos 2 bien, entonces ahora lo que queda es utilizar el método de los puntos críticos igualando a 0 este factor y este otro factor y así es como lo tenemos el primer factor igualado a 0 el segundo factor igualado a 0 obtenemos x igual 3, x igual a menos 1 el negativo tiene que ir más a la, a la izquierda el negativo va a la izquierda y luego marcamos más, menos, más luego observamos la inecuación que vemos aquí como la inecuación es menor que 0 entonces vamos a marcar el intervalo en este caso que está marcado con signo negativo, o sea este entonces lo que hemos encontrado es lo siguiente el conjunto solución o le llamamos solución 1 sería el intervalo que va desde, desde menos 1 hasta 3 abierto en ambos extremos Bien, entonces todo ha sido muy fácil hasta aquí el denominador lo pusimos menor que 0 porque es la única manera de que más entre menos me salga menos, o sea, menor o igual que cero. Y además para evitar que el denominador se vuelva a cero. Es solo un resumen de lo que acabo de hacer. Luego aplicamos el teorema 7, desaparece el, estos, estos operadores, el corchete de, de máximo entero. Y me quedo con una inecuación cuadrática que es muy fácil de resolver con el método de puntos críticos, obteniendo la solución S1. En la parte 2 que vemos aquí, tenemos que hacerlo mayor o igual que cero para que la raíz cuadrada del numerador exista La raíz cuadrada del numerador solo va a existir cuando, cuando garantizamos que la parte de adentro del radical tenga que ser mayor o igual que 0 O sea, valor absoluto de x menos 2 mayor o igual que 0 Es lo que hemos puesto aquí Y pues ahora lo que, sigue es, pues lo que sigue es despejar el valor absoluto de x O sea, menos 2 pasarlo a sumar Y así tenemos esta expresión Que el valor absoluto de x es mayor o igual que 2 y así obtenemos una expresión en el cual podemos aplicar el teorema número 2 que vemos por acá este teorema, el teorema 2 que está en el sitio web y cuyo enlace voy a ponerlo en la descripción de este video cuando el valor absoluto es mayor que una constante b entonces todo se va a reemplazar por esta, por esta expresión x mayor que b o x menor que menos b o sea entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues es la observación. Observamos que cuando es mayor o igual, entonces no hay problema. Aquí también tendría que ser mayor o igual, mayor o igual que B. Y acá, menor o igual que menos D. O sea, simplemente cambia de mayor que, aquí mayor o igual, mayor que, aquí mayor o igual. Aquí menor que, menor o igual. O sea, no hay problema. El, el teorema se sigue cumpliendo para el mayor o igual. Bien, entonces, aplicando el teorema, el X es mayor o igual que 2, o x es menor o igual que menos 2, aplicando este teorema, teorema número 2. Entonces si lo vemos esto en el, en el diagrama de la recta. En el diagrama de la recta observamos que hay los puntos que me están dando, el, el 2 y el menos 2, se ubican en la recta. ¿ya? Se pintan porque es menor o igual. Los x menores que menos 2 están a la izquierda, los x mayores que, que 2 están a la derecha. Aquí tenemos el menos infinito, acá el más infinito. Entonces todo este intervalo que he graficado acá debe de intersectarse con el intervalo S1. Entonces todo ese intervalo que hemos encontrado, que es la solución para la raíz cuadrada, viene siendo una solución S2 que se debe de intersectar con S1. ¿Sí? Se debe de intersectar porque ambos se cumplen simultáneamente. Ambos tienen que cumplirse simultáneamente y así que hay que ponerlo en un solo gráfico, en una sola recta. Bien, ya lo tenemos acá, hemos graficado, la, dibujado la recta y hemos puesto ya el S2. El conjunto S2 que va de menos infinito a menos 2, menos infinito a menos 2 y luego de 2 a más infinito. ¿okay? Lo hemos pintado con color blanco, el mismo color que hemos usado anteriormente. Y pues ahora voy a colocar el conjunto S, S1, el intervalo S1. Ese va desde 1, menos de de 1 hasta 3. Ahí lo tenemos, el conjunto que va de menos 1 a 3. Y lo vamos a pintar. Bueno, me pasa por ahí. Pero ya está. Entonces este sería el conjunto de la intersección. El intervalo de la intersección. Que sería desde 2 hasta 3. Abierto en 3. Ese sería la reunión, o mejor dicho la intersección de S1 con S2. S1 con S2. O mejor dicho el conjunto solución. Así que podemos concluir. Podemos concluir que el conjunto de solución de, ese, de esta inecuación con máximo entero y valor absoluto está dado por 2,3. 2,3 cerrado en 2 y abierto en 3. Y está coincidiendo exactamente con 2,3 de la clave de respuesta del libro del autor eh, Spinoza Ramos, eh, Matemática Básica. El cual también voy a dejar el enlace para que también puedan descargarlo y practicarlo. Pero, bueno, todo esto fue el desarrollo del ejercicio número 16. He aplicado teorema, teorema 7, teorema 2. Uno es de máximo entero, que es el teorema 7, y otro es de valor absoluto. Y bueno, usamos el método de puntos críticos. Este, hemos manejado lo que es intersección de intervalos. Intersecté el, el intervalo blanco con el intervalo amarillo, obteniendo este intervalo pequeño 2, de 2 a 3. Y nada más. En el siguiente video vamos a resolver el ejercicio 17, que es más complicadito, debido a que hay acá un operador de máximo entero dentro de otro operador de máximo entero. O sea, uno adentro y otro más afuera y eso lo complica un poco más. Bueno, no se lo pierdan, que debe estar bien, bien explicadito, bien, bien esté preparado, para que la mayoría de los estudiantes que están en los primeros semestres, llevando el curso de matemática básica, en el primer semestre de la universidad, lo vayan a entender lo mejor posible. Bueno, no olviden suscribirse al, al canal y darle like si es que les pareció de mucha utilidad este video. Hasta luego, me voy. Gracias.